Me separo. paró así cuando yo subía y yo aterreflexado cuando venía a la torre rezando, rezando, rezando y no <risa> Mire ya. muy que que Pero va que rápido <muchas> sí, oh, sí. Sí, Ahora vamos no, no, no, no, no, no, no, no, no,